Y sugiero que la elección de no comer carne, que la elección del vegetarianismo salga, surja de un estado de claridad, no de una imposición, ¿sí? no de una ideología. Porque hay una tendencia a, a que cuando me siento ansioso o angustiado, eh, justamente, instintivamente tiendo a ponerme algo en la boca Como para calmar la angustia oral o la ansiedad oral Entonces me es muy difícil parar cuando no tengo hambre y Por vitales. favor, Otra, por de. favor <risas> ¿Podrías armar una lista de experiencias en tu propia profesional De las patologías más frecuentes que relacionás con el consumo de alimentos inestabilizados? Alergia, respiratoria eh, Sí, y hoy está cambiando La leche común hoy es un producto industrial, no lo recomiendo. ¿Sí? En cuanto a la gente que puede tener intolerancia, existe la intolerancia a la lactosa, que trae problemas digestivos, y otra es la intolerancia a la proteína de la leche, que puede traer problemas de alergia o inmunológicos. Asma, problemas de piel, artritis. Entonces, ¿sí? eso ya es a nivel de la sangre y a nivel de proteína, reacción de la proteína. Si uno tiene ese tipo de reacción y hay que dejarlos. Si uno tolera los lácteos, no tiene inconvenientes, procure consumir lácteos de calidad. Porque lo que hoy nos venden como yogur, no es yogur, es una golosina. Es mm. una golosina. Y un aparte producto. es re fácil hacer yogur casero. Uno ¿no? dice, me tomo un yogurcito, le doy al nene un yogurcito y le están dando 6 7 cucharadas de azúcar mm. en un yogurcito. ¿sí? Claro. Hoy, hoy el producto lácteo es golosina o producto industrial. Hasta acá dicen que lo ponen. Procuren vez. ir a, a lácteos de calidad. Es dificilísimo conseguir, sí, es verdad, pero bueno, vayan a productos lácteos de calidad si uno no presenta ninguna de esas eh, reacciones que mencioné anteriormente. Uh -huh, uh -huh. Este, Hay toda por... una entrevista en el canal de YouTube <ríe> que le hacen a Mariana en Facebook. Eh, con en el en la página eh, que está muy muy interesante y está también en la página nueva. Y el, sobre y los carne. lácteos Hay toda una entrevista de 40 minutos Y desarrollamos eh, A quien preguntó sobre el tema de los lácteos Y la ¿Sí? carne también pregunta. Ah, la carne Lo mismo eh, Y ahí, bueno, ahí es donde a di, Empiezan a disentir Hola. conmigo Muchos grupos, ¿no? Sí. Eh, si hoy consumiéramos carne En la medida que recomienda La Organización Mundial de la Salud No haría falta feedlots no habría impacto ambiental. Ah, El impacto ambiental es porque la gente quiere comer carne todos los días. Hmm. Y de todo tipo. Que si no come carne, no comí. ¿No? Dice claro. mi papá. <risas> si yo voy a consumir carne tres veces, cuatro veces al mes, podríamos producir carne de manera, que, de manera de que no haya impacto ambiental. Y sugiero que la elección de no comer carne, que la elección del vegetarianismo salga surja de un estado de claridad, no de una imposición, ¿sí? No de una ideología. Hmm. Yo creo que el que... ¿Por qué? Porque aquel que lo hace desde la imposición o desde la ideología termina como capuyoto en el personaje de... ¿Cómo se llama? El del vegetal... Vegetariano en el asado. Eh, yo he visto vegetarianos sumamente agresivos, ¿sí? Entonces, uno, yo creo que la elección de no consumir más productos de origen animal es algo que surge espontáneamente eh, y, y, y por una, un estado de claridad. ¿sí? Y bienvenido sea. Y bienvenido sea. Inicialmente lo que recomiendo es bajarla, como médico recomiendo bajarla, porque la Organización Mundial de la Salud lo demostró. Hay una cantidad de carne que si uno ingiere, produce muchísimas enfermedades, artritis, eh, Art artrosis eh, cáncer eh, ácido úrico sí hipertensión bueno entonces primero bajar la cantidad y si quiero dejarla que sea por elección uh -huh. porque quiero evolucionar como ser humano y ahí esos, esos son otros aspectos que están en, en otras charlas sí en otras charlas sí, por ahí. bueno alguien más bueno hay tantas más preguntas porque hay un montón de gente preguntando por Instagram y por Facebook Enrique vos tenés alguna pregunta Qué eh, no, yo había, eh, quería preguntar algo Que me parece que ya lo respondieron Un poco Si sí, Entonces hay una, una relación entre eh, los La gran cantidad De diagnósticos del síndrome de, de atención y de hiperactividad Con los alimentos industrializados Bárbara, si gracias Si, si hay, hay una, una relación. relación entre el síndrome De hiperactividad Y, y los alimentos El y ADD y el síndrome de hiperactividad en los niños Que hoy se medican tanto, sí, sí ...y lo profundice un poquito... ...creo que sí, que lo mencioné cuando hablo de que en Europa... ...hay muchos productos que están... ...por ejemplo, hay un trabajo publicado en The Lancet... ...muy interesante... ...que estas son las cosas que uno... ...tal vez en la carrera de nutrición no, no, no, no las enseña ...pero cuando uno combina... ...el benzoato de sodio con la tartaracina... ...el benzoato de sodio es un conservante muy utilizado... ...de los más utilizados en la industria... A veces aparece con el código. Bensoato es, es 21, me acuerdo el número. La combinación del benzoato de sodio con la tartracina facilita el pasaje de la tartracina, que es un colorante, al sistema nervioso central. Mm. Y actúa como estimulante. Oh, okay. Y la tartracina está en todo aquello que va desde amarillo, suave, naranja, naranja oscuro y rojo, todo lo que tenga ese color es tartracina en distintas concentraciones. Ajá. Y eso produce y, eh, re, y eh, estimula el sistema nervioso central claro. y Claro, pues yo tengo una amiga justamente que me consultó con un chico con hiperactividad para ver un poco que no podía dormir bien y bueno, todo y le dan rebotril, ¿no? Entonces... Eh, sí se usan otras Sí, se claro, puede usar. Y de repente ni le dicen de la alimentación. Porque que cambie no lo sabe la alimentación Mali. o que cuide por como, como un tratamiento más holístico, más integral, más eh. coherente también. No, ¿no? lo saben mal. Ni lo mencionan, le eh. dan la pastilla para calmarlo, eh. pero sigue comiendo alimentos eh. que por ahí le están estimulando. Es una ir contracorriente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hay una pregunta de Facebook, si me sí. decías... Eh, que si es lo mismo eh, alimento orgánico que agroecológico. Eh, es un mundo el tema de las definiciones, sí. Eh, pero no necesariamente orgánico implica libre de... sí, No, son distintas, son definiciones distintas, sí. Lo ecológico de lo orgánico. Sí, sí. Y, y, que, y de lo sustentable, también es distinto. ¿sí? Pues nosotros hoy existen productos de, de producción orgánica que son transgénicos. Uy, claro. O sea, vos produ podés producir un producto orgánico, un trigo o una soja orgánica, pero es un producto transgénico. No necesariamente. Eh. Entonces hay que estudiar, hay que leer. Eh. ¿Cómo salir de todo sí, esto? Dios? Sí. Hay que empezar a informarse, este, pero bueno. Tomar. Por Después bien, en otra. Podemos desarrollar un vivo sobre ese tema en particular. Doctor por Vitale, favor. otro doctor por, Vitale. por favor. ¿Podrías armar una lista en tu experiencia, en tu práctica profesional, de las patologías más frecuentes que relacionás con el consumo de alimentos industrializados? Alergia, respiratoria... Eh, sí, o... y hoy está cambiando. Y hoy está Vamos cambiando. a repetir la pregunta de Mozanta por, por si favor. no llegó a escucharse. Una lista de los síntomas que pueden llegar a las producir... Las patologías más frecuentes las patologías relacionadas frecuentes? con el consumo de alimentos industrializados, que mm. él vio en su práctica. Sí. Su relacionadas con el, sí. el consumo de alimentos industrializados. Inicialmente fueron las alérgicas. Las, todo ah, lo que eran claro. alergias. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, igual los manejas bien. Eh, la proteína Correcto. es un o sea el sistema inmune reacciona mucho frente a las a la proteínas y hoy están invadiendo con proteínas transgénicas hoy el trigo, el gluten de trigo, es una proteína Frankenstein le digo yo es una proteína que nuestro sistema inmune no, no la ve y, y va a reaccionar sea celíaco, no sea celíaco sea sano, no sea sano mi sistema inmune va a reaccionar Como si porque monstruos. tenemos <risas> proteínas lácteas, porque eh, proteínas de pollo, porque el pollo está modificado genéticamente. Proteínas de trigo, proteína de soja, proteína de maíz. Todos modificados genéticamente. Entonces, eh, por ejemplo, es muy, muy amplia la bibliografía que relaciona los problemas de tiroides con el gluten de trigo. Y por eso decía que está cambiando. Porque antes yo veía problemas de piel, problemas digestivos, artritis y problemas inflamatorios. Y hoy estoy viendo cómo el gluten de trigo... Las enfermedades relacionadas al gluten de trigo están ganando, se están peleando en la lista, porque cada vez veo más patologías relacionadas al gluten de trigo. Veo, veo y estudio. ¿sí? No es algo que yo esté inventando. Todo lo que yo digo lo pueden buscar en PubMed que es la base de trabajo trabajos científicos que usamos los médicos. Están todos ahí. Y los problemas de tiroides, artritis y otras patologías relacionadas al gluten, cada vez están ganando, peleando en los primeros lugares. ¿sí? Acá me dicen migrañas eh. también, ser? El... Sí, ¿puede ser? Sí, la migraña puede ser... No, ¿cómo nos vamos de tema? Esto es siempre pasa. Eh, sí, puede ser... Yo lo atribuyo básicamente al, al grado de intoxicación eh, por productos químicos, por aditivos químicos y por la base inflamatoria. Y por los problemas intestinales que hacen que se absorban toxinas que van a producir migrañas. Todo eso, si lo mencioné anteriormente, está en la charla de bases y fundamentos de las medicinas naturistas en el canal de YouTube y en la página. Claro. Bueno, te recomiendan acá plantar lo que se pueda, eh, según el lugar que se tenga, ¿no? Yo sí. también incentivo la huerta. Maceta, balcón, empiecen. La, la recomendación sería empezar por las hierbas finas. Sí, es re fácil Pongo el perejil, sí. la albahaca, la menta, ¿sí? Un cherry. Nosotros hacemos este probiótico, ¿no? Casero. A el, el... Sí, sí, ahí hablan de, de plantar. Después puedo tener, en vez de tener una planta Uy, el perdón. El el ornamental, tener una planta. El cherry es una planta muy linda y cuando da el tomate, desde colores. Entonces, en vez de tener tantas plantas ornamentales, empezar a tener más plantas comestibles. Sí, aparte de. La me encanta... Tener en, ...en una casa. Me encanta plantar este, menta en el jardín y tener ese olorcito. Sí, y pasar... claro, pero bueno, hay gente que no tiene el jardín el o el bron. espacio. Pueden sí, usar el un, balcón un balcón francés, sí, sí, eh, estantes y colgar macetas larga, alargadas en la pared de la casa. Sí, sí, es muy, muy lindo y muy saludable. Hay y todo. ¿no? Y sí. Bueno, me parece que ya, porque ya hay tantas preguntas más, eh, habría que ir cerrando, ¿no? Larguísima. Pero bueno, vamos a, a ir cerrando. ¿Querés decir algo para cerrar? Y después eh, podemos decir dónde se pueden contactar. Eh, ¿Vos venís una vez al cada mes, cada dos meses? Cada mes y medio estoy viniendo a Buenos Aires. Ahora estamos en Buenos Aires. Eh, si no, bueno, insisto, en la página yo he puesto... Todo, la gente no, no, yo a lo, todos los pacientes les digo, apóyense en la página, tienen tanto material ahí, sí. que no van a encontrar en otras. Eh, esto, la alimentación natural es mucho más que una dieta, ¿sí? Es una forma de alimentarse, una forma de vivir, una forma de relacionarse con la comida. Una forma hasta de pensar, sí. porque terminás pensando sí. lo que te, de lo que te nutrís más o menos. Y nutrirme no solo de los alimentos, sino nutrirme de... En Ayurveda se dice que todo lo que estimula el organismo puede ser med, eh, medicamento o... Eh, tóxico, sea alimentos, sean estímulos, sean música, aromas. Entonces, yo puedo utilizar todo eso como nutriente, ¿eh? claro, ¿no? claro, y puedo aportar nutrientes de otras maneras, no solamente con los alimentos. Uh -huh, uh -huh. Y después, acompañar con probiótico natural también, el kefir. Acá dicen el kefir, se puede hacer en casa. Acá nos saludan los primos vitales. Hola, Ale. Dale, dale. <risa> Este, Falta Sergio nomás. Tenemos muchos méritos en la familia. Eh? Este, bueno, eh, también tus cursos que están recién inaugurados en la, la venta en, la, en tu página, en tu sitio web. Que el están más recomendado es el de super profesionales fase. hechos eh. por nuestra eh, editora y, eh. y compaginadora de, de cursos de montaje, ¿no? que nos hace excelentes. Vicky. Muy, muy, lindo, muy lindo. Y ahí más que la eh. dieta, lo que apuntamos es a... Darle las herramientas para poder cambiar el hábito. Cómo hacer, cómo ordenarse, cómo comprar, cómo prever, cómo hacer más eficiente la cocina. Para que el cambio sea definitivo y no solo una dieta que voy a hacer un mes. Claro, aparte tenés cursos específicos también para distintas sintomatologías. Temas. Aquellos sí. que alguien preguntaba de lo orgánico lo ecológico. Hay uno sobre tendencias alimentarias. Una charla que quedó muy linda sobre qué es la macrobiótica, qué es el crudivorismo. Pros y contras, qué cuidados tener cuándo está indicado uno, cuándo está indicando el otro, abordo el concepto de Agni, de Ayurveda. Mm. Eh, los, las, los talleres míos no son limitados al alimento, abordan por la, por la formación en Ayurveda y en Antroposofía, eh, son bastante más amplios. Sí, y todo lo que sea el tema de mmm, la compulsión a comer o la, eh, la obsesión de comer o toda la parte emocional, yo la trato con el curso de inteligencia emocional y todo lo que es el trabajo con el cuerpo energético, desde el desdoblamiento, desde el doble cuántico, eh, para lo que sea eh, esto de tomar la decisión de, de, de, de querer empezar a, a querer cambiar y, y no poder, bueno, porque desde lo emocional me genera mucha ansiedad y, y me cuesta desde ahí, porque hay una tendencia a... Um,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 Eh, y, y me doy cuenta que estoy sintiendo que me está pasando que, que es el verdadero problema por el cual estoy comiendo ¿no? porque estoy atravesando una situación de, de estrés o, o de angustia si no pongo atención ahí es muy difícil justamente salir y despegar e eh, intermediar ahí para, para salir de, de, ese, de ese reflejo ¿no? así que bueno eh, si se quieren contactar eh, conmigo es a través también de info arroba y los cursos que tengo en la página web, malivitale.com, de desdoblamiento del tiempo, de abundancia, de inteligencia emocional y anticipación en el deporte. tienes un montón de videos, mucho más que yo. Sí, tengo 150, mil ah. 15, suscriptores en YouTube uh. y sí, como 150 videos. Ah. Y Instagram y Facebook y este lo que sí les pido es que por favor se suscriban a los YouTube, a, a Instagram, a Arroba Malivitales porque últimamente por los, el cambio de algoritmo, que alguien me tiene que explicar qué es, <risa> este están justamente dificultándome la, la promoción, ¿no? YouTube y Facebook, así se pueden suscribir a, a los canales, al Instagram y al YouTube. Bueno, nos despedimos bueno. y bueno, si, si vienen con ideas, seguimos en la Espero próxima. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias chau, por estar ahí. Gracias a todos. Chao, chao, chao, chao.